Eh. eso, y break huh? Ya. Yeah. Tú eres mi motivo, contigo me siento positivo Aunque esta distancia corre me daña y me engaña El tiempo será siempre una mentira Yo siento que te conozco de toda esta vida Sé que eres la única que yo podía amar Yo pensé de ti no me iba a enamorar Me quebraste, mi corazón lo mataste Ya no soy el mismo chico de que tú te enamoraste Este amor se murió Nadie puede reparar lo que yo siento al vacío cayó A pesar que te pienso todo el tiempo Este amor se murió Nadie puede reparar lo que yo siento